santuario y todo se derrumbó, es como el, el calentamiento global, esto es un calentamiento global. Yo soy la huevona pegada de mi casa. Lo, lo mierda de ustedes que no hayan venido a ver el impacto cerca, no sé de a dónde vienen, si agarró, de oye, o no o sé a dónde mierda vienen. El campo, Si quieren relacionar con alguien, y aquí lo voy a hablar.